Este video está dedicado a mi familia Por apoyarme y amarme tanto como yo a ellos Gracias Salí del colegio en diciembre del año pasado Teniendo metas un poco elevadas Para nada claras Una crisis existencial recurrente Y un espíritu de una niña merecedora de un Grammy por drama Quería estudiar artes Publicidad o... Relacionado con el mercadero. Las peleas con mi familia y mi padre eran recurrentes En su mayoría en mi mente Él no miraba como única opción esas carreras Y yo no me daba cuenta Y él no quería decirme Estaba al borde de la ansiedad Debatiendo en el trabajar y vivir con mis padres ese semestre O estudiar algo con lo que esté conforme a mi papá entre arquitectura con la esperanza de darle un toque de color a mi país. Les juro que estaba súper motivada a cambiar el mundo. Mi padre amó mucho que ella escogiera esa carrera. Me sentí obligada a hacerlo, pero él no lo hizo. Él me apoyó. Ella no. Llegué a vivir en la casa de mi abuelita, con la cual tuve muchas discusiones y problemas. Pasaron dos semanas. Las peores no me sentía cómoda, ni en la universidad ni en mi casa Quería pintar, grabar, editar, dibujar algo que no sea de edificios Quería crear Amanecía llorando y terminaba el día deprimida Con insomnio, sin apetito y con ese sin de no hacer lo que me gustaba Llegó un día en el que no me pude parar de la depresión y las ganas horribles de atentar contra mí y llamé a mi madre. Le conté que ni mi entorno era bueno, y que esa no era la carrera que quería. Me regañó, y lo merecía, pero me apoyó. Llegó hasta el punto en el cual, él me dijo que me pasara diseño, o aplazar el semestre y me fuera a Mocoa. Hablé con mis amigos. Me dijeron que no me rindiera, que terminara la carrera Y... de ahí se hiciera lo que me gustara A costa de que... De que te sirven cinco años y solo vas por un pedazo de papel Eché la culpa de mi depresión a mi entorno más que a la carrera Y lo que nunca admití fue que yo realmente era el problema Pasaban los días y parecían eternos, cada día peor que otro. Yo casi me desmayó en el plotter. Y fue ahí cuando yo pedí ayuda. Tuve una terrible discusión con mi abuela ese día. Ella murió. Y no pude verla y decirle cuánto lo sentía. Amén en vida y pidan perdón incluso cuando ustedes no han sido el error. A pesar de que cambié el entorno, los problemas y la depresión me seguían a todo lado. Fue ahí cuando me percaté de que yo era el problema y dejé de culpar a todos a mi alrededor. Al darme cuenta y reconocer lo tóxica persona que me había convertido. Aunque a veces cuando nada fluye a pesar de que eres consciente de que eres el problema. Es porque tienes que sacar a personas que en vez de aportar. Quería un cambio a mi vida Y empecé por mi cabello Mi abuela había elegido mi primer tinte Nadie nadie no sabiendo ser buen padre Ni tampoco buen hijo Ambos se tienen que construir y completar mutuamente Pero yo eso lo veía imposible Hubo un corto receso y fui a mi ciudad natal Pensaba quedarme una semana, pero... No volví. Mis padres se dieron por enterado lo que pasaba. Yo era tan masoquista y patética que pensaba que con antidepresivos podía sacar la carrera. ¿A cosa de qué? En todo este proceso aprendí que cuando dejas de mirar a los demás como culpables, reconoces en qué estás fallando. Las personas no están en tu contra. Deja de intentar cambiar el mundo Y empieza por cambiarte a ti mismo El vacío que sientes Solo lo puedes llenar con tu amor Ámate. Deja esa carrera que tanto detestas Deja ese trabajo que tanto te estresa Deja de hacer lo que no amas Luego me di cuenta de que No era rendirme Sino tomar una mejor decisión si te empeñas en vivir con la opinión de los demás, solo te causarás daño. No intentes encajar si naciste para sobresalir. Por más de que huyas, no puedes escapar de ti mismo. Guardas el tinte o ese tatuaje que quieres hacerte. Eso no va a cambiar ni variar nada. Si quieres realmente un cambio, tienes que encontrarte. Si no paras y te preguntas qué es lo que realmente quieres, solo te perderás. Gracias a Dios mi familia me apoyó para seguir en lo que realmente amo. Ahora estoy enamorada de mi carrera y de mí misma. Amo compartir tiempo con mis amigos, con mi familia y conmigo misma. Es tan hermoso cuando llegas a llenar tu ser de tan buenas energías de amor. Todos los problemas que tuve fue por mi culpa, y yo fui la única causante del caos. Y también la única que lo reparó. Construyete, ama, crea. Pero recuerda que para amar tienes que amarte.